Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video, a ver si me pongo más acá, qué es lo que pasa, bueno, no, igual no se ve, Acuario, ahí lo ves, Acuario, eh, hoy nos toca Luna en Casa 8, en los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, como ya conocés, cómo viene la temática, eh, si no sabes cómo viene la temática es porque no viste los anteriores videos, eh, en este bloque de videos short hay, en este bloque no, en esta lista de reproducción de videos short hay 296 creo que es este, 295 videos más. Te invito a que veas desde el primero y ahí te vas a dar cuenta de qué estamos hablando, cómo estamos enseñando la astrología, cómo lo hacemos fácilmente. Así que bueno, vamos de una vez, pero antes te tengo que pedir, suscríbete al canal, dale like al video, hazle clic a la campanita, activa el algoritmo de YouTube, por favor. Bueno, te dejé sordo, ¿no? Eh... Vamos con Luna en Casa 8, intenso, curioso y posesivo. Casa 8 en Géminis, educación, comercio, inquietud, todo eso representa la Casa 8 en Géminis. Luna en Géminis, divertido, sensible, imaginativo, inestable, taciturno e irritable. Eh, lo que hizo la astróloga venezolana Mildred Peraza, astróloga certificada por el CAF. gracias Mildred, eh, para ayudarme. Fue agarrar de estas palabras claves y formar una frase clave, una oración clave. Entonces ella dice que si tenemos una luna en casa 8, esa, esa casa 8 está en Géminis y la luna está en Géminis, podríamos estar hablando de una persona muy curiosa, fíjense que toma la palabra clave de la luna en casa 8, curioso, que disfruta de aprender, toma casa 8 en Géminis, educación, y posee mucha imaginación. Luna en Géminis, imaginativo. ¿Ven cómo vamos formando esas frases claves? Ahora, ¿qué pasa? Si esa luna está en casa 8, que es intenso, es curioso, es posesivo, pero la casa 8, en vez de estar en Géminis como estaba antes, está en Libra, ya... Lo que representa casa 8 en Libra es reconciliación, es apariencia y es dependencia. Y la luna en Libra, en vez de en Géminis, es una luna receptiva, seductora, cortés, dependiente, caprichosa y delicada. Por lo que podríamos estar ante una persona que puede llegar a ser, a caer en ser muy posesiva porque es muy seductora, pero dependiente. Ven cómo se puede ir armando las frases clave. Bien, y por último, para la clase de hoy, Luna en casa 8, intenso, curioso y posesivo, pero si esa casa 8, en vez de estar en Libra o en Géminis, está en Acuario, eh, representa pertenencia, re representa rebeldía y representa pulsión. Y si la luna está en acuario, las seis palabras claves para la luna en el signo de acuario es tranquilo, fuerte, afectuoso, ansioso, inseguro y terco. Y o oh, terco. Eh, por lo que podríamos estar hablando de una persona con alto sentido de la pertenencia, pero en situaciones de inseguridad puede llegar a mostrarse posesivo. Bueno, espero que te haya gustado esta clase número 8, eh, en los, eh, esta clase número 8 no, esta clase 296, Luna en casa 8 en los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Te mando un abrazo enorme y te veo en mi portal de astrología patagoniaastral.com. Chao, hasta la próxima.